La ola delincuencial que se ha desarrollado en esta ciudad de San Francisco de Macorís tiene en pánico a los residentes del sector San Martín, quienes se cohíben salir a las calles por temor a ser atracados. Bueno, esto está difícil. Cuando tú te das cuenta que en cada esquina hay cámara, todo el mundo tiene cámara, Y por el miedo. Si tú te fijas en la casa de mi casa, yo tuve que poner alambre trinchera para evitar que se metieran a los patios, porque hasta, lo, hasta la, la, la maticas y todo eso se la llevaron. Mira, anoche ese muchacho venía ahí y, y esos tipos aparecen de repente, y solamente para quitarle el motor. Le dan un tiro en un pie y dichoso es que no lo mataron. Para acá, sí mismo. No, terrible, no estuve ahí, pero me contaron que fue terrible. A, a todo momento un atraco, donde quiera, en la esquina. En todo, yo, yo tengo esto aquí, es eh, eh, con temor que todo nerviosa, porque a, a, aquí a, to, a todo momento viven atracando. Dice las que den la mala vuelta por aquí que nos acompañen que no, que, que vengan en auxilio de nosotros Edu eh, esquina 9 tan malo del mundo robando ahí y para allá por la banca de, de Leopoldo, que le iban a meter también Caramba, okay. bueno yo le pido que, que tomen carta en el asunto porque ya uno no puede salir ni a la calle uno tiene temor y miedo con sus hijos, y con las mujeres, y los negocios, está aquí ya. Pero que ellos lo saben, eso no hay ni que decirlo, porque quién que no sabe, la bandería, y la retrería y el robo que hay aquí. ¿Eh? ¿Son, ¿Quién? Son ¿Quién? Los ¿Puedo ser a acá, cada rato, a cada momento? Cuando, era cuando te daron cuando a, a un haitiano, le llevan un dedo, y a, y a, y a, y a, y a mí me hicieron me una jodienda ahí también. Bueno, yo lo que podría es decir que presten un poco más de atención porque estos jóvenes están acabando con la sociedad y a los padres que estén más pendientes, a los hijos, porque hay que supervisarlo, hay que chequearlo. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.